Nada En principio, pues daros las gracias por estar aquí. Me vais a aguantar un par de horas y vamos a ello. Mirad, eh, voy a hablar de los siguientes. Os voy a hablar un poquito de, de los ríos que tengo aquí en mi zona, unos ríos que suelo pescar bastante. ¿Qué equipo utilizo para pescar esos ríos? Eh, ¿Por qué lo hago, sobre todo? ¿vale? Y luego, ya para ir más o menos terminando, voy a pasar a explicar un poquito algo de bajos y, y al final sobre, hablaré de líneas: ¿vale? ¿Cómo se comportan las líneas y por qué elijo esas líneas? Entonces, he preparado un PowerPoint para tener un poquito de guía y poder mostraroslo. Mirad, eh, Gary Borges, en su libro La presentación, que lo tradujo Héctor autor en el año 2009, creo que fue, Vale, viene a definir la presentación la pesca mosca como la culminación de todo lo que eres y de todo lo que sabes de la pesca mosca en su conjunto. ¿bien? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues más o menos pues, que... el pescador el mosquero cuando llega al río llega con lo que sabe vale y en base a ese conocimiento en base a ese saber lo que hace es desarrollar las diferentes técnicas de pesca eh, la táctica de emplear elige la mosca eh, selecciona el equipo con el cual va a pescar vale y si todo eso lo ha conseguido hacer bien pues al final lo que hace es pelar un pez y devolverlo al agua ¿vale? entonces eh, cualquier planificación cualquier eh, Sí, cualquier planificación, cualquier eh, forma de seleccionar el equipo eh, debe basarse, ¿vale? en un completo conocimiento de las líneas. Vale, pues al final una línea es la pieza más eh, más importante de, de un equipo de masa mosca. De hecho, eh, yo cuando hablo de líneas me refiero siempre al conjunto en línea abajo. entonces pensar que una línea es lo que lanzamos, una línea es lo que lo que se manipula. Bien, a la hora de conseguir, una, a la hora de hacer correcciones para conseguir una deriva más o menos correcta. Eh, la línea, pues, es la que nos permite pescar, una no profundidad a otro, al fin y al cabo es la que se diseña para que flote o se hunde. La línea es la que va a transmitir la energía a la mosca, ¿bien? Es la línea que va a transportar y conducir la mosca hasta el objetivo, ¿vale? Y es el bajo de línea una de las únicas partes configurables del equipo de en acción de pesca. O sea, uno puede estar pescando y al final lo, lo, que, puede, lo que puede configurar es el, el, bajo de, el bajo de pesca, ¿bien? Todo esto hace pues, que la presentación en su conjunto se va a centrar en un sólido Conocimiento del modo en que se comportan las líneas, en concreto el conjunto línea abajo. Eh, por un momento pensar en, en una cosa, un arquitecto, o un ingeniero, cuando calcula la estructura de cuando calcula la estructura de, una, de un edificio, bien de hay una nave, lo hace en base a los diferentes esfuerzos y va dimensionando los diferentes elementos hasta llegar a los cimientos, ¿vale? Digamos que empieza por el tejado, ¿vale? La casa, la estructura empieza por el tejado y en base al peso propio, en base a la, a la a la fuerza de la nieve, al peso de la nieve, al viento, a todo eso, va dimensionando los elementos hasta llegar a los cimientos, ¿vale? Entonces, el, digamos que el cimiento es una consecuencia de todo lo demás. Pues en la pesca mosca pasa algo igual. Uno tiene que empezar a ver qué pez va a pescar, qué río va a pescar qué mosca va a utilizar en función de todo eso, elegir un bajo de línea, después una línea y ya por último elegir eh, lo que es una caña y un, y un carrete. Bien, entonces aquí he puesto una serie de condiciones o de condicionantes, que más o menos hay más, por supuesto otros dirán que, que hay menos, pero bueno eh, por una parte, ¿qué nos condiciona el pez? Pues bien, el pez nos puede condicionar el tipo y tamaño de mosca ¿vale? Eh, no le a pescar eh, tarpones, que pescar barbos, que pescar Truchas. Bien, eh, el pez que más nos condiciona, pues eh, lo que es la resistencia y la potencia del equipo. Uno puede ir a pescar tarpones con la caña del 8, evidentemente podrá lanzar la mosca con un equipo del 8, no tendrá ningún problema. Pero dijo mío, ahora peleas un tarpón, sobre todo un tarpón de estos que salen por ahí, como el que sacó varo, con un equipo del 8 y me cuentas. ¿vale? Eh, ¿Qué nos condiciona el pez? Pues también la sutileza de la pesca. Lo mismo pescar un torado ¿vale? En agua del Paraná, que es un río que baja chocolate, sucio, que pescar una trucha en, el, en los Pirineos, ¿vale? Con, una, con agua cristalina, muy diferente. Entonces, el pez nos va a condicionar un poquito, vamos bueno, un poquito, nos va a condicionar bastante lo que es el equipo. El río, pues nos va a condicionar el tipo de agua a utilizar y el tipo de línea y caña a utilizar, ¿vale? En función de, por pues, la estructura, la pendiente, la turbidez del agua, vegetación, galería, si está abierto o cerrado, ¿vale? Un poquito encima de todo eso. Y bueno, pues de, ya he dicho esto, lo que os quiero mostrar es eh, tres ríos que los suelo pescar habitualmente, un poco diferentes, ¿vale? Todos ellos, y en base a, a esos peces y a esos ríos, pues os voy a mostrar qué bajos y qué líneas uso para pescar en ellos. El primer río que veis aquí, le he llamado X, ¿vale? Aunque muchos de vosotros ya lo conocéis, pero bueno, como podéis ver, es un río que prácticamente está formado por, por lo que son corrientes rápidos ¿vale? y por pequeños pozos, como veis aquí donde está el puntero, pequeño pocito, otro pequeño pocito, pero que carece de tablas grandes. Eh, los peces que tienen son peces de tamaño medio, de tamaño medio entre 30 a 40 centímetros, con muy poquita presión de pesca, ¿vale? y fijaros que de los tres ríos que voy a mostrar, este es con el que mayor pendiente desciende, el que mayor velocidad de agua tiene, ¿Vale? Y con el régimen, digamos, superficial más turbulento de todos. vale Es un río pequeñito, eh, suele tener entre medio metro y un metro cúbico de caudal. De hecho, yo con más de un metro cúbico no suelo pescarlo, porque es imposible dar por ese río. vale El fondo está formado por cantos, bueno, es consecuencia del, de la pendiente que tiene. Está formado por lo que son cantos y bloques. vale La orilla no tiene no tiene cuevas, no tiene raíces. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si clavas un pez, lo puedes pelear muy fácilmente. Es un pez que no se va a enganchar en ningún sitio prácticamente. El, el pez va a correr río arriba, río abajo, pero no se va, es muy raro que se enraíce en, en la orilla, ¿vale? Y una cosa muy interesante es que la gran mayoría de este río es un río que está abierto, ¿vale? Que se puede pescar con una caña larga perfectamente. Puesto que se puede mover eh, siempre riesgo que demos una vegetación, ¿vale? Pues para este río en concreto, os voy a decir lo que yo hago ¿vale? y el tipo de bajo que yo suelo utilizar. A ver, bien eh, leyendo lo que pone aquí. Con el fin de los detectados y poner en estado de alerta a los peces, el río X nos sigue pescar lejos. Bien, yo os digo, es un río que aunque no tiene mucha mucha presión de pesca, sí que los peces eh, son muy esquivos en cuanto detectan sobre todo la presencia del pescador y yo creo que aquí el tema, por eso he puesto antes, el tema de la granulometría del fondo es interesante porque es piedra todo prácticamente. Entonces creo que transmite más un sonido, o mucho mejor, que, cuando, que en otros ríos que son más arenas y son más, más limos. ¿bien? Entonces aquí, eh, en este río, me encuentro que tengo que pescar truchas. Eh, sobre todo en las zonas más, debo, más paraditas, los cocetes, muy lejos, ¿bien? si no enseguida y se marchan. Y en las zonas de corrientes, que son muy buenas también de truchas, también hay trucha de metida, las tengo que pescar muy de punta, ¿vale? sobre todo para evitar que la mosca grave. Porque eh, el régimen superficial del agua es muy turbulento y en cuanto que la mosca eh, sale, sale cada vez por un lado para otro. ¿Vale? Entonces, aquí ¿qué es lo que busco? Pues busco un sistema de, de línea abajo, ¿vale? En concreto, que sea flexible, que me permita pescar tanto esos pozos, esas pequeñas tablitas, ¿vale? esas zonas de aguas paradas, que me las permite pescar a, a cierta distancia, en 14-15 metros, ¿vale? Es lo que yo considero pescar lejos. Y pescar. Eh, a 6 metros de punta, ¿vale? Por otra parte, el terminal que suelo utilizar aquí, pues como os he dicho, el PET no se va a enraizar. Es un PET que lo puedes pelear con inocinos, con ¿vale? Puesto con dejarle correr un poquito aguas abajo o aguas arriba, lo cansas y lo sacas. No soy más de un 6X, que viene a ser un 0-13 milíme milímetros, ¿vale? Entonces, ¿qué bajo llevo para este tipo de ríos? Pues muy bien. Suelo apostar por un bajo de 5 metros de longitud y que el terminal no tenga pues menos de un metro y ¿Vale? medio, Y como os he dicho antes, por lo general suelo ponerle pues un 6X, un 13, 13, 14 más o menos, incluso a veces un 12 eh, de diámetro. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo confecciono? Pues mirad, yo lo que hago es coger un bajo de 15 pies, que suele ser de 4,60 aproximadamente, 4 metros con eh, 60, terminar en un 3X, en un 0,20. ¿Y qué hago? Pues que hago la siguiente modificación. Como veis, en el dibujo de abajo podéis ver aquí un bajo cónico comercial que tiene una parte cilíndrica, una parte gruesa, lo que sea el culo del bajo, el boot del bajo. Luego tiene un cono, que es el taper del bajo, ¿vale? que no es otra cosa que un freno. Y luego tiene el terminal, que es la puntita, ¿vale? Aquí encima de 14. ¿Vale? Pues yo lo que hago es quitarle esa puntita. Con lo cual me quedo con, el, con la parte cilíndrica, ¿vale? el boot del bajo, y con el taper Y este terminal lo sustituyo. Le añado unos 30, 35, 40 centímetros, lo hago siempre un poquito a ojo, ¿vale? Del C18. ¿Qué consigo con esto? Prolongar mi cono un poquito más. Y al final de ese 3X, de ese perdón, de ese 18, de ese 4X, le añado un metro y medio o dos metros del terminal, en función pues del viento que haga, de, de la mosca que voy a utilizar, no me voy a utilizar la mosca en un 14, que lleva una mosca en un 18. ¿Vale? de todo eso, pues añado más o menos terminal. ¿Y este bajo qué es lo que me permite? Pues sobre todo, lo que os he dicho antes, lo que yo busco, pescar eh, a 15 metros y dejar, eh, digamos, toda la línea floja cerca de la mosca en la parte del terminal y pescar eh, a 5 o 6 metros de distancia, pescar de punta vale y tener muy poquito peso que me tire de, de las mosas que me arrastre la mosca bien, entonces fijaros también que es un bajo, con esta modificación lo que he hecho es que tenga dos nudos simplemente a mí los bajos con muchos nudos no me gustan porque al final, el nudo son puntos débiles y aunque el en parte dice que está justo en el terminal pero te lo todos los bajos pero al final un bajo te arrastra suciedad y te arrastra, te arrastra porquería bien eh. ¿Qué consigo con esto? Pues un bajo con pocos nudos que acumula en suciedad, de una longitud entre 5 o 6 metros, que es lo que estoy buscando ese, esa longitud de bajo que me permite pescar de punta las corrientes y proyectar la mosca a 15 metros en las tengo más paradas. Pero es que además como la energía eh, que llega a la mosca es consecuencia de la fuerza que aplica el pescador, este diseño bajo me permite estirar el terminal con poco esfuerzo ¿bien? o bien eh, arrugarlo dejando siempre lo que es la línea floja, eh, las arruguitas cerca de la mosca vale para que absorba digamos el mayor número de corrientes esto es lo que yo hago en, un, en este tipo de ríos bien ahora os voy a mostrar otro río totalmente diferente es un poquito más grande es un río con un digamos un flujo o eh, una forma de descender mucho más más suave no tiene tanta pendiente eh, está formado por grandes tablas vale zonas de, de agua y eh, lo que es la línea superficial es mucho más uniforme vale entonces, aquí, que me encuentro? Pues que es un río con, el, con agua muy cristalina, con una presión de pesca impresionante. Eh, los peces son muy delicados a la de coger la mosca. Bien, Es un río que te exige pescar lejos, ¿vale? Por dos motivos, porque, es que los, porque los peces los espantas y porque recelan mucho a la mosca. Entonces, pues igual que en el anterior, suelo tirar debajo en largos. Si os fijáis, eh, aquí el pez es un poquito más pequeño, son peces de 20, 30 centímetros, por supuesto que los más grandes, pero son los menos. La gran mayoría puede estar entre los 20, 25, algunos de 30. Eh, poca pendiente, velocidad moderada del agua, un régimen bastante laminar de la superficie, que también se refleja en lo que es el fondo. El fondo está formado mayoritariamente por lo que son gravas y cantos. ¿vale? Y la orilla, pues aunque. Tiene cuadras solapas, no suele tener muchas, de hecho es un tramo de río que está bajo un embalse, ¿vale? Entonces la, la orilla suele estar bastante limpia, como se puede apreciar en esta fotografía, en esta otra, entonces el pez aquí es muy raro que se, que se enraice o se meta bajo la, la vegetación. Y además, eh, pues igual, es un río abierto que me permite lanzar, ¿bien? Para este bajo, para este río, perdón, eh, ¿qué es lo que hago? Pues igual, con el fin de los detectados y poner esta estado alerta a los peces, debido a la presión de pesas que os he comentado antes, eh, suelo usar bajos largos, ¿bien? Debido al resumen más laminar del río, la abundancia de grandes tablas, así como la exigencia de derivas largas, ¿vale? Porque sobre todo aquí la trucha está muy pegada a la orilla muchas en veces, entonces nos interesa hacer derivas muy largas, la trucha subirá la mosca, la mira, la sigue unos metros, y luego al final pues si le da la gana, la coge. Bien, entonces un río funciona muy bien la deriva larga. En cambio, en lo anterior, son más de derivas más cortitas Entonces, aquí hemos buscado un sistema de línea, línea bajo que me permita, pues eso, pasar lo más desapercibido posible ante el PEP. Y queda que nuestra mosca derive de la manera más natural a lo largo de, de la mayor longitud posible. ¿Bien? La trucha de este río, como os he dicho antes, no es una trucha mmm, grande, con lo cual, con cualquier terminal del 7x, del 8x, vamos, en 010 mmm, vamos va, va más que de sobra ¿vale? porque el pez no te va a exigir en la mayoría de los casos pararlo ¿vale? lo puedes pelear pues, la mente, no tienes ningún problema y terminales tan finos al final eh, al terminar la superficie de rozamiento con el agua pues te ayudan a evitar un poquito el tragado bien, en este tipo de, de escenario pues ha puesto igual que en el anterior por un bajo de unos 6-7 metros quizá un poquito más largo que en, el, que en el río anterior ¿vale? y que el terminal pues, sobre todo la parte fina si utiliza un 8x, un 7x pues que no tenga más de un metro y medio, no por nada, porque no puedo estirarlo, ¿vale? Y ahí me los bajos plásticos, me gusta un bajo que yo lo estira en antojo y lo arruga en antojo, o sea que sea yo el que elimina el bajo, no que el bajo me dé un medio. Bien, entonces, como os digo, hago igual que antes, elijo un cónico de unos 15 pies, más o menos, que terminen en un 20, y retiramos ese metro más o menos que suelen tener de, de tramo de terminal del 0,20. Le añado un tramo puente de unos 60 centímetros, en el anterior ponía 30, aquí pongo 60, ¿vale? Y después pongo otro tramo de 80 centímetros, más o menos. Eh, por supuesto que luego en acción de pesca, pues eso lo hago un poquito a ojo y lo voy, según las características vamos, según las características del río, del día incluso, lo voy modificando. ¿vale? Añado 80 del 5X de y luego ya pues, el terminal del 7 u 8 del río. Aquí eh, tampoco es un bajo que tenga muchos nudos, tiene pues tres nudos aproximadamente, y como os decía, lo que he hecho ha sido quitar el terminal y mi cono, mi parte cónica, hacerlo un poquito más larga, de hecho la largo hasta lo que sería el 0.15. Bien, ¿qué consigo con eso? Pues eh, tener, aquí en el terminal anterior tenía como mucho dos metros, perdón, si en el bajo anterior tenía como mucho dos metros de terminal, aquí si yo cuento el pero a ver, el 8X o el 7X, el terminal y el tramo anterior me, vamos, veréis que tengo como mínimo 230, 250 centímetros, 2,30 metros de terminal fino, ¿vale? por debajo del 18, que ya es bastante más que lo que tenía el anterior vale, pues igual es un bajo que me permite eh, luchar o enfrentar muy bien al dragado de la mosca ¿vale? porque es un bajo fino y largo y en ciertos sitios me permite pescar también de punta vale, pues el tipo de de bajo de para este tipo de ríos como decía es un bajo con pocos nudos, que alguna suciedad es una zona de río que hay mucho chopo, vale, con lo cual al final en, en hay un mes específico al año, pues que de la pelusa del chopo es imposible pescar y vamos, cuanto menos nudos tengamos en el bajo, mucho mejor vale, como decía me permite pescar, de ir a longitud, pescar las corrientes de punta, proyectar la mosca a 15-20 metros sin ningún problema ¿Vale? De hecho, en este río se puede lanzar muy bien y pescar lejos, y, que, y es lo que es lo aconsejable, ¿vale? Pero sobre todo este tipo de bajos, como el anterior, eh, permiten, si os fijáis, tienen una parte, a ver, perdón, tienen una parte gruesa más larga, ¿vale? Como todos los cónicos de 15 pies, que permite transmitir mucha energía hasta, hasta el terminal, ¿vale? Entonces, eh, cualquier persona que más o menos sepa lanzar, que consiga dominar lo que es una, una línea de un bajo, pues debe ser capaz de controlar el estiramiento de ese bajo, ¿vale? O sea, meter las, la línea floja al final del bajo. ¿Vale? Porque al final pensar que es la parte más interesante donde debe estar la línea floja, que es al final. Eh, si la línea floja está cerca de la punta de la caña, nos sobran las corrientes que estén hasta cerca de la punta de la caña. Si esa línea floja está digamos, cerca de la mosca, absorberá toda la cantidad de corrientes que hay entre nosotros y la mosca. Básicamente, pues es lo que pretendo con este tipo de bajos, ¿vale? Pescar lejos y que me permitan situar la línea floja donde yo quiera, en concreto cerca de la mosca. Y bueno, otro tipo de río totalmente diferente a los dos a anteriores es este otro, ¿vale? Eh, que en las fotografías podéis ver que es un río mucho más cerrado, con el agua un poquito más turbia. No es tan. A ver, eh, la bajada, la pendiente del río no es tan acusada como el primero que he puesto antes, pero sí es algo más que, que el segundo. vale eh, Está formado prácticamente por lo que son tablas y algunas zonas de corriente. Tiene bastante, bastante, pero muchísima presión de pesca. El agua, lo bueno, que es un poquito turbia, pero es un río que la trucha, eh, cuando se pone a comer, está ciega, eh, apenas recela. Eh, te, te permite acercarte mucho a ella, es lo bueno que tiene este río. ¿Vale? Pues en este río en concreto, como os digo, tiene también una característica muy interesante, y es que los peces, pues el tamaño medio está entre los 25 y más de 50 centímetros. ¿Vale? O sea, aquí hay peces importantes, ¿Vale? esquivos y con mucha presión de pesca. Aunque ya os digo que son, son bastante nobles, cuando se ponen a comer se ciegan ellos solos y vamos, te dejan acercarte mucho. La estructura del río eh, va a estar definida por, por una alternancia de rápidos y de tablas. bien El agua es un poquito más turbia, lo que se ha dicho antes, que te permite acercarte un poquito más al pez. Eh, el tema de la granulometría del fondo, yo no lo sé, si alguno lo sabe mejor que yo me lo dirá después. Yo pienso que este río está formado prácticamente por gravilla. ¿vale? Eh, los peces no, nos, nos detectan menos cuando andamos en ese tipo de fondos que los... Que los anteriores vale que la, que la granometría es un poquito más, más gruesa otro problema añadido este río es que la orilla eh, presenta cantidad de solapas cantidad de, de cuevas vale donde los peces se suelen meter eh, os hablo de, de cuevas y agujeros de la orilla que esto es en suele hasta un metro y medio dos metros de me profundidad muchos de ellos llenos de raíces llenos de ramas llenos de sociedad luego también como, como podéis ver aquí es un río que tiene eh, bastante cantidad de de materia muerta, ¿vale? de materia vegetal muerta en las orillas, por arriba, por todos lados. ¿vale? Aquí nos se aprecia mucho en estas fotografías, porque tampoco he fotografiado las partes feas, pero bueno, es un río bastante sucio en general. Algo que me funciona mucho es el tema de, de que esté cerrado. ¿bien? En los anteriores eran ríos abiertos, este río es cerrado. vale. Entonces vamos a ver. En este río, ¿qué tipo, de bajo? ¿qué tipo de bajo suelo utilizar? Pues bien, aquí eh, suelo usar un bajo corto, ¿vale? Eh, un bajo más o menos, me, me decanto por un bajo cónico en torno a 9 pies. También me puedo poner un bajo de 7, de 7 pies. Pero bueno, lo que yo hago es coger un bajo de 9 pies. Eh, termino en un 0,20, como todos, lo que suelo decir. Y le quito la parte del terminal, ¿vale? Si el bajo esté abajo, le quitamos el terminal. Le ponemos un tramo puente de unos 30 centímetros y le añado mi terminal que va a estar pues eh, pues va a ser un diámetro pues depende un 14, un 15 aproximadamente que es suficiente para para estos peces bien, eh, con esto que consigo pues un número de, de nudos en el bajo susceptibles de coger suciedad de dos nuditos, con solo modificar el tramo puente, vale que he puesto aquí del del 18, eh, lo que consigo es coger y tener el cono este más largo, más corto, ¿vale? Poder transmitir más energía al bajo o menos. Bien. Eh, ¿Qué estoy buscando con esto? Pues tener un bajo que lo pueda manejar, sobre todo en ese río, ¿vale? En un espacio cerrado, ¿vale? Si bien en otro tipo de ríos buscaba un bajo eh, que me permita pescar lejos, aquí en este río no voy a poder pescar lejos porque no puedo avanzar lejos. ¿Vale? es un río que está en la vegetación, que tiene una estructura de, digamos del cauce muy cerrada ¿vale? y que me marca una distancia de pesca pues no muy larga, en torno a 8, 10, 12 metros, no más lejos entonces para ello recurro a un bajo maneje bien dentro de toda esa galería de vegetación ¿vale? y recurro a un bajo que me permita pescar sobre todo con, con lance rodado ¿vale? y con lances aéreos pero eh, con muchísimo control ¿vale? entonces eh, lo que hago es Buscar un bajo con poco nudos, que acumule un poco de suciedad, con una longitud que tenga el bajo en torno a 270, 3,5 metros, ¿vale? que es lo que decía antes, me permite, me, me permite pescar con mucha precisión y seguridad, ¿vale? sin temor al roce de las ramas, a los enganchones, a los peces grandes, pero además con la energía que llega a la mosca es consecuencia de la fuerza que yo aplico, este diseño de bajo me permite estirar el terminal con poco esfuerzo, ¿vale? aparte es un bajo potente, con un poquito de esfuerzo se va a estirar. Pero es que además, eh, sabiéndolo hacer, como tengo un terminal largo, que ¿vale? va a estar en torno a un metro, un metro y medio o dos metros, eh, consigo arrugarlo también con cierta facilidad. ¿Qué es lo que busco? Al final, esa, digamos, ese tipo de, de bajos ¿vale? me permita eh, digamos, manejarlo a mi antojo, estirarlo si lo necesito o bien arrugarlo si lo necesito. ¿Alguna duda sobre estos, sobre estos ríos? Venga, cinco minutillos. Pere, abre, abre los micros. Víctor, una pregunta. Dime. Es una tontería, pero es, sí, sí. es muy visual. Cuando tú retiras la, la parte final del, del bajo, es en la parte que, digamos, que donde determina el, el abusado, el cónico. Uh -huh. Eso ¿Es, es visual eso, o tienes que medirlo con un calibre? ¿Cómo, ¿Cómo determinas ese punto de, de...? Solo utilizar un micrómetro, ¿vale? Ajá. Eh, y se ¿sí? nota muy bien. Tú vas midiendo y te ves el último tramo, pues que es un tramo paralelo. Uh -huh. ¿Vale? Y cuando llegan sobre 80 centímetros, 100 centímetros, pues eh, va viendo que se va engrosando, evidentemente. ¿Vale? Entonces es lo que hago, lo corto y lo, lo quito. Ah, claro, de acuerdo, vale, vale. Eh, hola, Víctor. Eh, hola, poco Yo, eh, una de las cosas que más me condiciona el uso del bajo es el viento, porque generalmente uso... Un bajo muy similar para todos los ríos, entonces voy, eh, eh, a ver, yo no pesco eh, ríos como los que pesca Tachu, ¿no? entonces eh, mis bajos son más bien largos y lo que más me condiciona más que el, el, la, el, el, las corrientes o, o las tablas que tenga o uh -huh. eso, es el viento y, y de ahí... Eh, modifico porque es una cosa que no es, no es el río, siempre está, eh, puede variar el caudal o eso, pero el viento es muy sí. cambiante, ¿no? Uh -huh. eh, también me imagino que, que lo harás, eh, tam eh, también esas modificaciones a pie de río en cuanto al viento, ¿no? Sí, vamos a ver. Eh... Por eso, eh, cuando llevo bajos largos, ¿vale? como en el primer caso de los dos ríos, eh, si te fijas, siempre corto donde termina el tupper, ¿vale? donde termina el cono. Entonces, en función de lo que yo quiera, puedo añadirle más terminal o menos. ¿Vale? Por ejemplo, en el río, para el río segundo que os he mostrado, suelo añadir un par de tramos o incluso más, si quiero, un bajo muy largo y que pase más delicadamente. En el primer río he puesto un tramo puente, un tramo puente de 30 centímetros que hasta incluso un lo suelo quitar. Si veo que no puedo estirarlo, lo quito. ¿vale? Y en vez de usar un terminal de dos metros, pues a lo mejor lo acorto a un metro veinte o un metro y medio. ¿vale? Ya sé que mi deriva o mi zona de pesca no van a ser tres metros. La deriva de la mosca a lo mejor va a ser un metro. Entonces, en función de lo que es el viento, pues ya te digo, suelo acortar o pues suelo a, eh, alargar el bajo. Pero, sobre todo siempre, lo que es a partir del cono. ¿vale? Intento, no la parte gruesa de delante, ahora lo vamos a ver a este. lo que intento es que al terminal le llegue la energía que yo quiero que le llegue ¿vale? Vais a ver que en las siguientes diapositivas tengo, hay un punto que le llamo punto A, ¿vale? Que es la unión del terminal con el con ese taper, con ese cono ¿vale? Que lo que intento siempre pues que en función de mi terminal me llegue una energía ¿vale? Para poder estirarlo Evidentemente, si estoy pescando con un terminal de dos metros, tengo el viento por detrás y se estira solo, pues poco tengo que hacer, ¿me entiendes? Pero si tengo el viento de frente y quiero estirar un terminal de dos metros, y llevo una mosca del 16, seguramente no puedo estirarlo. Tendré que cortar un poquito el terminal, el terminal e incluso intentar que ese tramo puente lo tenga que quitar, ¿vale? para que le llegue más energía al, al terminal. No sé si me ha explicado, Joaco. Vale, venga, ¿alguna dudilla más? Sí, eh, Víctor, Víctor Bueno, ah, perdona Sí, mira, hay una cosa que no entiendo eh, vale. si Quitas el tramo paralelo del terminal Sí Para introducir otro tramo paralelo Sí, pero más corto y más fino Vale, pero ah, en contrapartida introduces un nudo Estás diciendo que los nudos no te gustan. ¿No hay otra forma de solucionar la papeleta para dejar un solo nudo en lugar de dos? Sí, comparte un cónico eh, con el tamaño que tú quieras, ¿vale? Una opción es que te elijas un cónico, por ejemplo, eh, tú te el Tajuña, ¿vale? Te dejas muchísimo el Tajuña, te eliges un bajo de siete pies. ¿Qué diámetro lleva el terminal? 20 Veinte. Pues te eliges un bajo que termine, pues no sé qué decirte, en un 22 Ese. o por ahí. Claro, no, 24, si. no sé. Y si yo hago lo mismo que tú, pero no quito la parte paralela. Pero quítale un poquito. Es que es lo que quiero mostrar después. Es que los bajos están diseñados precisamente para eso. El bajo ya, el bajo cónico, ya está diseñado para trabajar así. Es un bajo compuesto por una parte gruesa, por un cono y por un tipe. Y lo que se suele hacer aquí, eh, por lo general, lo que hace todo el mundo, no sé por qué, Escoger y ese bajo cónico, añadirle luego un terminal. Coño, pues si sí, es que no está pensado para funcionar. Sí, está, funcionado, está pensado el bajo para funcionar como está diseñado. Tú le puedes modificar un poquito lo que es el cono, quitar un poco más de terminal o menos, pero no añadas tramos al terminal. Que luego te. A ver, no es tu caso, ¿vale? Porque ya es un 0,20. Pero conozco mucha gente que coge un cónico de 4 metros y medio y le añade un tramo del. De, 16, otro del 14, otro del 12, y luego al final le mete otro trámico del 08. No, no, no, yo cojo el. No puedo Yo, un, en un bajo que termine en un 3x, bueno, depende, uh -huh. que termine en un 0.23, un 0.20, depende. Un sí. 2x, un 3x, normalmente. Y ahí le sí. meto 50 centímetros, entre 50 y 80 centímetros de cípedes. Y a pescar. Sí. Pero Víctor, si tú en vez de eliminar esos 80 o 100 centímetros del 0,20, sí. le, le dejas 30 centímetros del 20 y le metes otros 30 del 18 o, o 40 del 18, también sigues una progresión y la energía realmente se transmite y sigue, sigue sí, prolongando sí, sí, sí. un cono. Por supuesto, por supuesto, pero lo que yo no quiero es unir, por ejemplo, eh, en los primeros bajos, meter a ese 20, no quiero meterle un, un 12 directamente, quiero un tramo de puente, me voy a bajar un poquito el diámetro también, ¿vale? Que luego los muchas veces se escurren. Entonces, en el segundo río, Jesús, lo que yo hago es que te fijas, en vez de poner un tramo, pongo dos tramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque empiezas a cambiarlo mucho más al final, al final. Entonces, lo que estoy bajando es de un diámetro a otro y luego a otro, ¿vale? Para que ese cambio de diámetro sea un poquito más, eh, más llevadero. Vamos a seguir y lo, lo vais a ver ahora, ¿vale? Oye, bueno, nada, luego. Nada, luego, luego, luego. Sí. Que, yo, que una pregunta. ¿Y los nudos eh, que haces al hacer con un tanto salto, por ejemplo, del, 3 a, del 3X al 5X y esto? ¿No sufren? ¿Haces algún tipo de nudo diferente o usas? Porque te quiero decir, al final hay, hay escalones que, que, haces que, que los haces muy, muy fuertes. O sea, hay mucha diferencia entre grosores de, de, los, de los nylon. Mira, eh, Albano, he estado. Durante muchos años, bueno, desde que empecé a pescar prácticamente, estoy, estoy usando el nudo el ligature para unir los tramos. Vale, eh, so, He unido desde un 20 a un 12 sin ningún problema. ¿eh? Vale, ok. No me ha dado problemas, ya te digo, es una cosa que me funciona y no me ha dado problemas. Eh, sí que es cierto que si la diferencia de diámetros es muy grande entre, entre los tramos, pues a veces se me ha ocurrido, ¿o bien... Pero yo te digo que, por lo habitual, sí. he puesto siempre de un 20 o un 12 y no he tenido problemas. Vale, vale. Es que había hasta una tabla, ¿no? Que decía el tanto por ciento que los nudos había de diferencia y eso, pero vamos. No lo sé. Lo que sí que hay, a la hora de, sobre todo, eh, tú eso entiendes un poquito más que, que muchos de los que estés aquí, Llevas mucho tiempo con manzado y tal. Entonces, eh, lo que sí que hay, que a la hora de transmitir la energía de un tramo a otro, siempre se habla que para que el tramo, digamos, eh, esa transmisión sea más o menos, eh, como diría, eh, no coce el tramo, sino que sea más o menos efectiva, haya una disminución en diámetros de dos tercios, en torno a un 60%, no, es que... un 60%, algo así, sí. por, por decía Sí, sí, vale, vale. Venga, seguimos. Ok, gracias. Venga, ¿alguno más? Eh, Víctor, yo quería preguntarte si en el punto de unión donde haces la modificación del bajo, eh, ¿qué tal funcionaría una micronilla? Pues a ver, eh, bien, de hecho la suelo poner, no quiero decirlo aquí, pero vamos, la suelo poner, eh, a ver, la pongo no le el punto unión donde hago la modificación del bajo, la suelo poner donde ya poner el terminal. Bien, eh, yo he probado hacer lazadas con un perfection loop, no me gusta, me suele romper por ahí muchas veces. Eh, la micronilla tiene el problema que se suele hundir un poquito, la flotabilizo con cualquier pasta la que venden y no me, no me da más problemas. Lo que pasa es que al final es una, no es discreto, es una cosa de metal, engorrosa, gorda, que está ahí. Y ya te digo, aunque a veces la suelo usar, no, no me gusta. Es cierto que si vas a modificar solamente el terminal, es cojonudo, porque al final el bajo te dura todo el año. ¿Vale? Un bajo de este tipo que suelo llevar yo, pues ya te digo, apenas le modifico lo que es el, el líder cónico y el resto de tramos, no suelo modificarlo, lo que hago es gastar mi terminal. En cuanto tiene una longitud que no me gusta, lo corto y pongo uno nuevo. La micronilla me ha funcionado muy bien. De hecho, todo este año he dejado con micronillas. Eh, otra gente lleva una, ya te digo, un pequeño look. Es que depende, otras veces puedes hacer un nudo. El problema de hacer los nudos es que te comes los tramos debajo y al final te quedas con un tramo madre que te vale para añadir otro, otro, otro cónico. O bien, cortas la línea y metes un cónico ahí. Y empiezas. Y el Perfection Exacto. Loop te ha roto muchas veces, Víctor. Sí, no me gusta. Con lo fino, me parte. Joder. Venga, vamos a seguir. Bueno, aquí os voy a hablar un poquito de bajos. Y el bajo de línea, desde mi punto de vista, pues es uno de los elementos más importantes del equipo de pescamosco, ¿vale? Es una parte, digamos... Es la parte modificable de nuestro equipo, ¿bien? Eh, el bajo de línea es el elemento invisible del equipo del mosquero que nos va a ayudar a poner la mosca de la manera adecuada en el lugar elegido, ¿bien? Eso es impecable. ¿Con qué fin? Pues con el fin de retrasar el dragado y que el pez perciba una deriva natural de nuestra imitación. Entonces, por una parte, el, el bajo va a constituir el nexo de unión más débil entre el pez y el pescador. ¿vale? Eh, es la zona más débil, es un fusible que está ahí, entonces es la parte más débil. Eh, está directamente relacionado con el regado de nuestra mosca ¿vale? un bajo cuanto más largo y más fino sea menos va a regar. ¿bien? es una cuestión de pura física debe poder administrar la energía que llega a nuestra mosca ¿vale? porque al final lo que tenemos que poner delante del pez es la mosca y tenemos que tener un bajo que nos permita eh, poner la mosca delante del pez ¿vale? y al final pues, supone un, una unión visible entre la línea y la mosca pues aquí abajo he puesto porque el bajo constituye uno de los elementos más importantes del equipo del pescador a mosca. Pues no es otra cosa que la continuidad de nuestra línea. Yo siempre que hablo de línea y de abajo no me gusta separarlo. Para mí, al final, a eh, efectos de pesca, a efectos de transmisión de energía, es una continuidad. Bien, eh, Bajo línea abajo es lo mismo. Bueno, eh, los bajos, por lo general, según la confección, pues... Pueden ser de tramos de un cuerpo único o trenzados de mil formas, ¿vale? Eh, en el mercado encontraréis mil tipos de bajos. Y por lo general, en cuanto a diseño, eh, por poner dos, voy a poner rápidos y bajos lentos. Bien, eh, os he puesto aquí el diseño de un bajo cónico Frogate, que está pensado para, para salmónidos. ¿Vale? Eh, creo que son nueve pies, no lo he sumado, pero bueno, 3, 3, 6, sí, por ahí, nueve pies. Mirad, Frothair tiene una proporción en este tipo de bajos y es que siempre es igual, tiene un 30% que corresponde a la parte al culo del bajo, a la parte al boot, ¿vale? O sea, esta zona paralela suele ser el 30% de la longitud. El taper, la parte icónica de este freno, suele ser un 40% de la longitud y el tipper es un 30% de esa longitud del bajo. ¿Vale? Ahora mismo en medidas, pues no sé cuánto saldría. Pues 9 pies, eh, 2,7 aproximadamente, un metro más o menos, 80, o 90 centímetros. Entonces, ¿qué os quiero decir? Pues que este bajo en concreto y todos los conejos que venden en el mercado están hechos para trabajar así. Es lo que le decía antes a, a Jacobo. Este bajo está hecho para funcionar así. No para añadirle tramos aquí y poder luego pescar con ellos. Que se puede hacer, por supuesto. ¿vale? Pero si queremos eh, más o menos... Eh, ser efectivos a la hora de pescar es mejor eh, y nos va a costar menos cortar aquí y modificar este tramo, añadir aquí tramos que no añadirle aquí, ¿vale? Sobre todo cuando lo que queremos escoger y lanzar una mosca. Vale, otra, cosa, otra cosa es que pesquemos de punta, ¿vale? Que no nos importe eh, o a favor del aire, ¿vale? Que, con moscas pequeñas, que añadamos tramos y podamos estirarlo. Pero por lo general, si tú a este tramo, de, a este bajo cónico, le empezamos a idea aquí muchos tramos y metemos aquí otros dos o tres metros más de, de bajo fino, pues nos va a costar estirarlo, ¿vale? Que es lo que le pasa a mucha gente que está empezando a pescar a mosca. Aquí os pongo, eh, por ejemplo, de, de Scientific Angler, os muestro los bajos que tienen en catálogo. Como veis, son todos así. Tienen una parte gruesa, que es el wood, los de trucha serían los verdes, esta zona de aquí, y todos son iguales, ¿vale? La parte gruesa, el, el cono y el tipe en función de la, de la delicadeza de la presentación, lo que hacen es alargar sobre todo lo que es el cono, ¿bien? Cuanto más potente quieren en lo bajo, lo que hacen es que este cono sea es un poquito más grueso, más corto, y la parte del boot, la parte del culo, un poquito más gruesa, por ejemplo estos de aquí, ¿vale? Son bajos ya largos, son bajos de 14 pies, ¿vale? Pues te alargan la parte gruesa, tienen luego el freno y el tipe ¿Vale? Que tiene un tipe similar a lo mejor a lo que podría ser este de aquí arriba. Bien, pero fijados para alargar el bajo lo que hacen es alargar el culo del bajo, en la parte gruesa. No alargan el tipe. Bien, pues por lo que ya os digo, aquí en España todo el mundo lo hace al revés. Todo el mundo coge, se compra este bajo y le mete aquí otro chorro de metros. O incluso se compra este bajo, el bajo de 14-15 pies, le corta la parte gruesa y le añade tipe. Vale, Yo lo hago al revés. Yo lo que hago es dejar mi parte gruesa. Quitar el típer y cambiarlo. Mira, eh, un bajo, como decía, eh, en función de la cantidad de energía que puede transmitir a nuestra mosca, puede ser lento o rápido. A ver si consigo que se vea bien. Mirad, eh, esto en no la cita se da la línea. Un bajo rápido, más o menos tendría este perfil. No sé cómo se ve el color. Es un color ahí un poquito así más, más rojito, un color vino. Vale, tendría este perfil. Bien, ahí, si os fijáis, es un bajo que tiene mucha más cantidad de masa, vale cerca de nuestra mosca, que está aquí justamente detrás de, de la imagen, no se ve, bien, entonces, eso que permite al tener más masa cerca de la mosca, permite proyectar mucho mejor eh, la mosca, el terminal, en definitiva, bien, en cambio, un bajo más lento, tiene la masa más concentrada, más cerca de lo que sería nuestra línea, en esta parte, y tiene mucho más tramo fino y largo, ¿Vale? Este tipo de bajos es más difícil que lleguen a la fiesta hasta nuestra mosca. Bien, entonces, a la hora de luchar contra el viento, como decía antes de Juaco, eh, ¿qué interesa? Pues bajos más o menos rápidos, ¿vale? Que tengan la masa, digamos, la, sí, la masa de, del bajo más concentrada, más cerca de lo que es la, la mosca. Bien, en cambio, para pescar más de punta, para conseguir teorías más delicadas, pues nos interesan bajos que tengan eh, una, un tupper, vale, mucho más largo y fino, ¿vale? que tengan poquita masa de nuestra mosca. Evidentemente nos va a costar mucho más lanzar y estirar el terminal. Lo que os decía, tenemos aquí en el bajo una parte, ¿vale? Parte gruesa, el culo de bajo, el bur, nuestro freno que sería el tipe, perdón, el, el tupper, ¿vale? Y el terminal que sería desde aquí hasta la mosca, ¿vale? Está ahí más o menos. Entonces, a mí, ¿qué me interesa? Pues que tanto en este bajo como en este otro me llegue la energía que yo quiero que me llegue al terminal bien, o sea, al punto A este aquí, bien fijaros, tengo mi línea, tengo mi parte gruesa, tengo mi tupper que puede ser un cónico ¿vale? esto sería un cónico o puede ser un anudado, que tendría esta forma con dos tramos, con tres tramos ¿qué quiero decir con esto? que al final se puede hacer lo mismo que en un cono comercial se puede hacer anudando tramos, bien pero el objetivo que es por lo que yo los corto, ¿cuál es? pues es controlar la energía que llega al punto de unión A, bien o sea, yo quiero que mi tipe, que va a tener un metro y medio, me llegue una cantidad de energía tal que me permita, o bien estirarlo, o bien arrugarlo. Eso es lo que yo quiero. No quiero otra cosa, ¿vale? Eh, esto viene a consecuencia de lo siguiente. Hace un par de años, unos amigos estuvieron pescando el león y fueron a ver a este hombre, el de la pluma. ¿no? ¿Cómo se llama no ahora mismo? Bueno, no, un chico, un señor de León, no me acuerdo, más, un, uno muy famoso. De León. bueno. Tomás. A Tomás Gil, perdón, sí. ¿Vale? Y el hombre tenía un bajo, ¿vale? Esta gente lo estuvo probando y decía que le gustaba mucho. Pues luego, viendo el bajo, efectivamente, el bajo que él tiene o que él eh, enseña es un bajo hasta aquí, ¿vale? Hasta el punto A. Y luego ese bajo le añade el tipe. Eh, cuando uno se fija. En los bajos de la tabla de Viñoles, lo que Viñoles te muestra es un bajo hasta ahí, hasta el punto A. Tú le añades luego el tipe. Pero cuando compramos un, un bajo cónico, compramos todo. Compramos la parte gruesa, compramos el, el tupper, el cone y compramos el tipe. Entonces, ¿yo ¿qué hago? Pues lo que os he dicho antes. Quito mi tipe, ¿vale? O una parte del tipe. E intento que. Eh, lo, que se, lo que os he comentado. Intento que la energía que yo necesito para estirar ese tipet me llegue hasta ese punto. De tal forma que con poquito de esfuerzo puedes estirar el tipet y si yo quiero quitar la energía, pues eh, lo arrugue. Es un poco lo que, lo que yo hago con los bajos. Es el motivo por lo que le quito el terminal. En un bajo como el que lleva Jacob, pues evidentemente no tiene problemas. Es más si pone 60 centímetros de tipet. ¿Vale? O pone 40, aparte curioso se estira solo. Y bueno, pues aquí os comento que cuanto más portigruoso es un tramo eh, a la hora de hacer un, el cono del taper, pues bueno, más energía transmite, ¿vale? De un, de un tramo a otro. Y lo que os comentaba también antes, lo que le comentaba Alvaro, pues bueno, que se habla de una disminución en diámetros que no debe ser superior a dos tercios del diámetro anterior, creo que es en torno a un 60%, 66%, una cosa así. Bien. Entonces, esto es un poco lo que yo suelo utilizar, lo que suelo eh, pensar cuando diseño un bajo. Ya os digo que mi objetivo es que al punto A llegue la energía que yo quiero que llegue, ni más ni menos. ¿Cuándo elegir un bajo más rápido o más lento? En función del río, ¿vale? Un río como el segundo que os he enseñado, evidentemente lo que yo, con, lo que yo hago, lo que yo pretendo es alargar este cono, ¿vale? Este cono que está en el bajo rápido, lo que hago es alargarlo y conseguir un cono más de un bajo más lento, ¿vale? ¿Para qué? Pues ya no para que me consiga estirar la mosca o no, ¿vale? Sino para que cuando ese bajo quiera al agua me drague lo menos posible, ¿vale? Porque como os he dicho, si mi mosca está ahí, eh, pensad un momento, mi mosca está aquí, ¿vale? Ahí en... Es que no sé si la veréis, ¿o no? Bueno, tengo mi mosca y aquí en el puntero es el tramo que está dentro del agua Evidentemente, si utilizo un bajo rápido, si utilizo un bajo rápido, tengo más cantidad de masa en contacto con el agua, en ese tramo, ¿vale? en esos primeros 4 o 5 metros. Con lo cual, eh, la fuerza del agua sobre, la bajo, sobre el bajo va a ser mucho mayor que con un bajo lento. Y me va a dragar un poquito más. Entonces, para sitios más delicados, para sitios más de tablas, pues suelo, suelo alargar ese cono ¿vale? y bajar el diámetro del terminal. ¿vale? Conseguir aquí unos tramos un poquito más eh, más finos. Bueno, alguna duda sobre esto. Cuando hablas de disminuir dos tercios del diámetro del hilo en la longitud de la parte del boot, sí. Eh, eso eh, tiene tanto impacto eh, imagínate que quiero hacer un bajo anudado de 4 de 3 metros no, 90 y, y calculo los tramos para una disminución de 10 centímetros en 10 centímetros disminuyendo el boot y aumentando el cono eso no transmite más energía como esperar repite. a ver yo la proporción la hago en sí. función del cono, ¿no? Nunca la hago en función del boot. El boot, de alguna manera, me transmite una, una prolongación de la línea, ¿no? Y, sí. La, y, y esa, de, ahí sí que debe de ser como mínimo dos tercios del diámetro de la línea, ¿no? La relación, sí, más ¿no? o menos. Más o menos, la relación. Pero después la disminución de los tramos lo realizo de manera proporcional o eh, lineal. Me uh -huh. va a transmitir la energía diferente, ¿no? hasta llegar a esos 3.90, ¿no? Pero, de alguna sí. manera, quiero generar siempre un cono y no quiero tener un boot muy largo. Lógicamente, va a ser más largo el primer tramo que el resto. Está claro, ¿no? Sí. Y lo voy a ir uh -huh. disminuyendo. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué será mejor el tramo? ¿El que es una, una, una, una, una transmisión lineal? Voy disminuyendo cada tramo, por ejemplo, 10 centímetros o empiezo 10, 9, 8, 7, lo, lo hago de manera proporcional. Aquí lo que me refiero a Jesús es al diámetro, ¿vale? Sí. A la bajada en diámetro, no a la longitud del tramo. Ya, ya, ya, ya. No me refiero a que tú tengas un primer tramo de un metro, el siguiente de 80, el siguiente de 60, ¿vale? Me refiero al, al diámetro del tramo, o sea, que no conocéis nunca tramos... Que tengan por ejemplo un diámetro y el siguiente diámetro sea muy fino o sea que más de más de 60% no bajéis o sea más de 70 no bajéis vale una relación de 5 de, de centésimas de 5 centésimas por ejemplo si, si es, es menos no pasa nada problema que vas a tener más tramos más nudos ya está claro. vale entonces yo siempre tengo el objetivo de hacer eh, el mínimo el mínimo el número posible de tramos y de nudos ¿Vale? Evidentemente, cuanto más tramos eh, y más similitud en los dinatos haya, más progresivo es todo. ¿Vale? Pero luego te puedes encontrar con un bajo con 9-10 nudos. ¿Vale? Que en ciertos ríos si van un poco, si tienen suciedad, pues son un poco en gorro. Ahora, si te da igual, pues oye, ¿por qué no? Yo os digo que, por ejemplo, eh, la tabla de diseño de bajos que hizo Viñoles hace ya unos cuantos años, pues básicamente lo que hacía era eso. Eh, configuraba un bajo de línea con 3-4 tramos, de tal forma que la energía que llega al, al terminal será es lo que te he dicho antes, será la que nosotros queremos ¿Vale? Se puede conseguir de muchas formas se puede conseguir con 3 tramos con 4, con 5, con 6 ¿Vale? Pero al final, eh, yo lo que aprendo siempre es hacer eh, cuanto menos minutos y menos tramos, mucho mejor Es que me he encontrado ahí, por ejemplo un programa, no sé si era el de Carlos Cartón Uh -huh. Y me he quedado asombrado, ¿no? Es decir, eso ¿no? a mí no me coincide. Es decir, tres tramos en una reducción súper agresiva y después le pone, empieza con, eh, con hilos ya, por ejemplo, pasa de un 45 y en tres tramos eh, se planta en, en, en, en, en, un, en un 20 uh -huh. o, o, o un 25 y después. Le pone, empieza a aumentar le, de una manera súper exagerada dis, eh, en 18, en 20, 18, 16, eh, 14 y 12. Dije yo, yo no sé, pero es que yo no sé cómo estiran ese bajo. Mira, eh, vamos a ver, una línea, para que os hagáis una idea, cuando uno está lanzando eh, la línea, realmente, o, o un bajo, ¿me entiendes? Por pensar en las cosas, ¿qué sabe hacer? Es girar, ¿vale? Y va a girar en función de la energía que tú le apliques y el perfil que tenga. ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que va a girar más rápido y menos rápido. ¿vale? Hay ciertos bajos que son muy, muy largos y muy finos. La única forma de estirarlos es pegarles un batacazo fuerte. ¿vale? Aplicar, eh, aplicar mucha fuerza a lo de lanzar. Yo cuando voy a pescar, yo no quiero eso. Quiero todo lo contrario, con poquita fuerza los estire. ¿vale? Por eso siempre, eh, yo soy partidario, me gusta mucho. Si el río lo permite, ¿vale? por el tema de derivas y tal utilizar bajos más bien rápidos y dejarle todo el trabajo al terminal. Yo, como habéis visto, me gusta usar terminales de en torno a metro y medio, dos metros. ¿Por qué? Pues porque al final considero que es el terminal quien debe absorber las corrientes, quien debe controlar el dragado y no el resto del banco. José Lu, ha levantado la mano. José Lu. Sí, hola, buenas tardes. Hola ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes a todos. Oye, mira, una pregunta que yo tengo una duda. Eh, esos bajos que tú rectificas, ¿Sí? eh, ¿cómo cuando dices que tú mmm, consigues arrugarlos, estirarlos? Uh -huh. Eso imagino que ya está en el lance, imagino, ¿verdad? Sí, sí, eso es cuestión de lance, vamos a ver. Tú, para que el bajo lo estires, tienes que aplicar una, una cierta fuerza a la caña, ¿no? Tú haces un lanzado más fuerte, le das velocidad a tu línea y el bajo, si más o menos va todo en, está todo compensado, se estira. Bien. Pero si lo quieres arrugar, lo que haces es, es que al momento de la parada, primero lanzas más suave y al momento de la parada eh, le quitas tensión al ramal de al ramal de la caña. Y eso hace que el bajo eh, no se desarrolle tanto y al final quedan las arruguitas muy cerca de, de la mosca. Vale. Y luego una última, una otra pregunta que este este año, pues la verdad me lo dijo un. Un pescador de León, muy conocido, no de León, uh -huh. Luis Meana, y me sorprendió, estuve echando un rato con él, utilizaba para el terminal fluorocarbono, solo para el terminal. Sí. Él me decía, y tenía una teoría, y yo la probé y la verdad es que sí, lo que pasa es que ya fue el último día y no tuve ocasión de, de verlo más despacio, comprarlo más despacio. Sí. Él tenía la teoría de que entre 0,14 y 0,10 siempre utilizaba fluorocarbono. Porque no, yo le decía, pero es que hunde. No, no, no. Dice, entre 0,14 y 0,10 no hunde, porque eh, la tensión superficial del agua sujeta al hilo y no llega a hundirse uh -huh. y hace que presente mejor la mosca. Yo no sé si alguno de vosotros habéis tenido esa, esa experiencia bueno, o lo habéis probado o algo parecido. A ver. Sí, yo Florentino lo he utilizado, ¿vale? Eh... Lo utilizo y de hecho lo, lo suelo ponerlo parece es que por el precio que tiene lo uso básicamente para pescar a ninfa. Eh, pero pescando a seca no tengo ningún problema. Y es más, te, te pongo un ejemplo. Coge un alfiler, por un vaso de agua. Con cuidado, lo dejas en la superficie del agua y verás cómo no se hunde. ¿Vale? Y un alfiler puede tener sobre 0,20, 0,25 milímetros por ahí de, de diámetro. Entonces, ¿qué le ocurre eh, al fluorocarbono? Por una parte, es más denso que el nylon, ¿vale? Con lo cual, a la hora de lanzar, se va a proyectar mucho mejor. También es un poquito más rígido. Depende mucho de las marcas y tal, pero bueno, así en teoría es un poquito más rígido, con lo cual te ayuda a proyectar mejor la mosca. ¿Vale? Son básicamente las ventajas que tiene con respecto al nylon. Sobre todo, esa, esa mayor masa y esa mayor eh, rigidez te va a dar un poquito más de precisión. Y si quieres estirar el bajo, pues te va a ayudar a estirarlo. Luis comentaba... Y si sabes hacerlo, pues lo podrás eh, arrugar. Vale. Luis comentaba Luis, luego que, por ejemplo, debajo se del 0.10 ya no. Sí, perdón. 0.10 ya Luis, no sí. porque es mucho más bla, eh, mucho más frágil a, a la rotura por debajo del 0.10 que el nylon normal. No lo sé. Depende, no, depende de las marcas también. Hay fluorocarbonos, el Ayu, por ejemplo, de Seaguar es buenísimo ese hilo. Vale. Eh, el fluorocarbono, por lo general, es muy sensible al nudo. Bien, eh, Tienes que utilizar nudos muy específicos para él. Para, y, e incluso eh, siendo fluorocarbono de, marca, de marcas diferentes, no funciona el mismo nudo. Hay que buscar un poco el tipo de nudo que va para una marca y va para otra. Yo, para el fluorocarbono, suelo utilizar con bastante buen resultado. Para unir los tramos, el nudo de ligature me no funciona bien. Y para, el, para la mosca, que me dio problemas hace unos años. Porque partía siempre y acabé por no usarlo hasta que empecé a usar el, el nudo el 1620. ¿Vale? Entonces el, el Duncan y el 1620 o quiero que le llaman PICTEN o algo así, me funciona muy bien con el con fluorocarbono. Vamos, no me, no me suele romper. Bien. Y luego ya Pero os gracias. digo, no, hay, no es cualquier, no hay que buscar cual, cualquier fluorocarbono. Hay fluorocarbonos, fluorocarbonos, ¿vale? Hay, es como el nylon. Hay unos muy buenos y otros un poquito mejor, y otros un poquito peor. Hay de todo. Vale, eh, tenemos, tenemos a Carlos también por ahí. Eh, ¿Jesús? Hola, Hola, sí, venga. Hola eh, ¿me, ¿me oís bien? perfecto perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Ah, vale, vale, yo soy Carlos Cartón. Yo soy el, lo, lo digo por alusiones, por la, por la hoja de cálculo. Sí, eh, vamos a ver... <risa> Hola, Víctor. Eh, mira, eh, esa hoja de cálculo está construida eh, simplemente, de alguna manera, es la, la aplicación de todo lo que estaba diciendo Víctor. Lo que pasa es que eh, cuando, cuando nosotros hacemos un bajo anudado, que, que es verdad que tiene el inconveniente de, de bueno de que si el río pues, está un poquitín sucio, pues, bueno, pues ya sabemos que va a arrastrar pues, toda esa cantidad de nudos. Entonces, eh, eso, digamos que con los nudos lo que, lo que intento transmitir es que en función de, oye, pues mira, pues yo lanzo de una manera, tú lanzas de otro, no hay dos personas que lancen igual. Uh -huh. Y se permite, y, y ya te digo, utilizando siempre eh, la misma teoría, o sea, de que, de que mayor masa, pues bueno, pues transmite mayor masa eh, con una determinada longitud, pues transmite más fuerza al tramo siguiente, etcétera, etcétera, permito eh, que se vaya adaptando para las características que tiene pues, eh, la manera de lanzar de una persona, si aplica el, el, el golpe de lanza y la parada de una manera o de otra eh, y hago eh, pues unos bajos muy rápidos que son prácticamente lo que estaba diciendo Víctor de la forma que le, hacía, que, que le gustaba pescar a él y hay otra manera que, que permito que haya unos bajos lentos. También al mismo tiempo eh, hay determinadas fórmulas que utiliza, pues, por ejemplo, Pablo, que utiliza Oscar Iglesias o que utilizan otros incluso para pescar barbos, que son unas, pues, pues evidentemente, como muchísimo más agresivas. Eh, os invito a que la a que le echéis un ojo y, y si alguien tiene que, que aportar alguna cosa o que meta alguna fórmula, me pasáis algunos parámetros y, y adapto todo lo que haga falta. En cualquier caso... Eh, la aplicación de, de todo lo que estaba diciendo Víctor, yo creo que está en esa hoja de cálculo. Eh, ya te digo, os invito a que, la, a que le echéis un ojo, que siempre se las cosas se pueden mejorar. ¿Está el enlace donde podemos verla o, o descargarla? Pues mira, eh, vamos a ver, en la página de que tiene Oscar Iglesias de Flypesca, Pesca, eh, Está directamente ahí, o sea, podéis utilizarlo directamente desde esa página, desde Flypesca, y si no, en todo caso, pues os puedo enviar, os puedo enviar un Excel, eh, que es donde está hecho todo eso. Es importante que en ese Excel, eh, bueno, cuando lo veáis podéis introducir una serie de parámetros, pero eh, veréis en el resultado del cálculo, veréis eh, un gráfico con los perfiles de aplicación de fuerza hacia la mosca. Que eso, el que sea un poquitín más técnico o quiera o quiera estudiarlo un poco más en detalle, pues ahí verá cómo se aplica la fuerza, etcétera, etcétera, en cada uno de los tramos. En fin, eh, el que lo necesite, eh, en el grupo mismo me decís, oye, lo necesito, y yo le envío la hoja de cálculo sin ningún problema. Yo Esto es estoy... Bacán. Pasando... La, tengo, la tengo abierta, ¿no? Pero no era por criticarte la hoja, hombre, ni mucho menos. Solo no, no, me no. extrañó, me extrañó no, no. solo la dispersión que había en que a la hora de hacer el cálculo y si yo cogía, un, si yo cogía y definía un, un bajo de 6 de metros, donde le ponía 2 sí. metros de tipet, ¿vale? Eh, los tramos anteriores, que, poniéndole 7, que era lo máximo que me permitía, los tres primeros eran de reducción, pero entre los tres había un salto muy grande en el diámetro generalmente y Pasaba de igual de un metro y medio a 60 y después 30, que fue lo que más me extrañó. Y eh, los otros a ver. tramos eran progresivos, ya con el tipo de mucho más delgado. Y yo dije, uy, a mí la física aquí hay algo que no, me, que, no me, que, no, que no me coincide a la hora de transmitir la energía. Fue lo que me extrañó, nada más. Eh, fue en ese sentido. No, no, no, no pero mira, y elegí, es que tengo... y elegí varios tipos de tramos: el largo, el lento, los estoy ah. mirando todos, ¿eh? Sí, bueno, si te vas a fiar uno que hay por ahí que está hecho para, que me dio un amigo para que le se lo, bueno, introdujera ahí, que era porque él iba a pescar barbos, pues era una cosa de lo más agresiva del mundo mundial. Eh, del resto, pues mira, el tramo rápido está basado en una transmisión de fuerza, eh, en una transmisión de fuerza basada en la, en la secuencia de Fibonacci que no sé si os sonará pero bueno pero en fin, bueno, largo de explicar que tampoco tiene mucho sentido eh, Sí si os digo una cosa eh, el que yo utilizo para mí para pescar es los tramos rápidos eh, y ahí te permite eh, jugar ya con la longitud del tip etcétera Verás que hay una disminución, efectivamente. Puedes hacerlo desde, desde cuatro tramos, de tres tramos, de cinco tramos hasta siete tramos. Creo que en ese tipo de bajo es lo máximo que permito. Hay en otros que, por ejemplo, el bajo de, de Oscar, pues creo que tenía hasta diez tramos. O sea, y, y además no es un bajo, además es un bajo degresivo, o sea que no es un progresivo. Eh, en fin, técnicas hay muchas. Sigo diciendo lo mismo. Eh, si a ti, por ejemplo, te interesara un tipo de perfil, a ti o a cualquiera, le interesara un tipo de perfil en el cual pues, pudiera alargar más el VAT, eh, tener un tupper, eh, o sea, la, la, la, la parte de, de disminución, o sea, de, de cónica, eh, algo más lenta o más rápida y un tipo y tal, yo eso lo puedo, lo puedo aplicar sin ningún problema en la hoja de cálculo, haciendo una fórmula nueva, quiero decir. Es un poco como la como el, como el lo del Global Fly Fisher, que, que tienen ahí 800 eh, fórmulas, pero cada una de ellas pues vale para lo que vale. En cualquier caso, eso está basado un poco en mi experiencia, tanto los bajos rápidos como los lentos. Y luego, ya te digo, pues hay bajos aplicados desde el de Pablo Castro hasta, ya te digo, dos o tres más. Y tengo tres más pendientes por ahí de meter, que un día que tenga tiempo y ganas pues lo haré. Ah, hombre, Oscar hola, que estás ahí Hola Yo quería, yo, si me dejáis, yo quería preguntarle a, a Víctor si, si utilizas cónicos de fluorocarbono no, no el típet, sino cónicos de fluorocarbono no. no No se te oye Víctor, el sonido El sonido, Víctor El sonido, Víctor Vale, ahora. ahora que no no uso. Eh, alguna vez lo he pensado, vale, más que nada por la facilidad, al tener más masa de poder. ¿Se me escucha? Sí sí sí Vale, eh, alguna vez lo he, lo he pensado, sobre todo ya te digo, en, para embalse, para pescar barbos, eh, por la facilidad de al tener más masa poder tirar mucho mejor eh, lo que sería lo que es el bajo, pero no, no lo he puesto en práctica. Es que de hecho eh, los tramos gruesos de, de río Garrolo se hunden. Sí. Bien, entonces no lo, he, no lo he probado Y está flotabilizándolos Pues aguanten más en el agua no, no, yo, yo te lo preguntaba Ya sabéis que yo pesco a tencara y, uh -huh. y, y yo me he dado cuenta Que hay una diferencia muy grande Entre el, entre el, el estiramiento del fluorocarbono Y del, y del nylon De hecho sí. yo pongo bajos de 6 metros de Cónicos de, de nylon Y la caña de Tenkara Es capaz de estirarlos Y el del fluorocarbono lo estira solo por eso te lo preguntábamos. Claro, pero básicamente es por eso, debido a por la mayor rigidez que tiene y por la mayor cantidad de masa. Claro. Eh, de hecho, creo que la, que la densidad de, del fluorocarbono es en torno a 1.70 uno, uno gramos por centímetro cúbico y la del nylon estaba en torno a 1.20 gramos por centímetro cúbico, por ahí andaba. No, pero de hecho, pues, te lo decía, por eso, o sea eh, uh -huh. yo un, un bajo de, de nylon de, que, que empieza en un 0.40 y acaba en un 0.18. Un bajo de 6 metros con la caña de tan cara no lo estiro Y sin embargo uno de fluorocarbono de metros lo, lo, lo, lo estira muy lo, bien lo, lo sí. Debe ser por eso, por el tema de... Tiene más masa en el mismo, el mismo sí. volumen Y acabando en un 0.18, sí, la punta tal vez sí que sube un poco Pero uh -huh. un poco... Solo era eso, a ver si lo ayuda. Vale. muchas gracias Venga, ¿seguimos? Bueno, la, vamos a hablar un poquito de líneas. Como os digo, eh, para mí la línea y el bajo es lo mismo, ¿bien? Es una continuidad, el bajo es la continuidad, digamos, de nuestra línea, ¿bien? Y bueno, pues hablar un poquito de líneas, las líneas comerciales. Eh, como veis aquí, pues os voy a comentar sobre la nomenclatura y norma apta, los tipos de perfiles, más habituales de, de líneas, todo el mundo lo sabéis. Eh, ¿En qué se basa un perfil? ¿WF? La, las partes que tiene. Bien, y luego pues un poquito los parámetros a considerar en la elección de una línea, porque al final uno va a pescar y cuando va a pescar, elige una mosca, en función de esa mosca pues va a elegir, y el tipo de pesca IP, va a elegir un bajo determinado en función de ese bajo, pues debe elegir una línea que, la puede, que lo, puede impulsar y lo pueda impulsar y lo pueda lanzar, bien os voy a hablar un poquito de DT contra WF ¿vale? vais a ver un poco la diferencia de uno a otro, de los dos perfiles algo de las posadas, mantenimiento de líneas y, bueno, pues algo de tecnología de, de líneas de pesca mosca ¿vale? sobre todo en las marcas punteras Venga, como sabéis la norma, la norma apta ¿vale? Eh, define las líneas de pesca mosca en función de tres parámetros ¿vale? uno de ellos es el perfil, que puede ser un perfil paralelo, un perfil con doble usamiento, doble taper, un perfil eh, WF que quiere decir que de la mitad de la línea hacia un lado tiene más masa que hacia el otro. Un perfil, eh, soting bueno, lo, son los lados, las cabezas de disparo, ¿vale? Sotín tape o sotín gear. Vale, básicamente estos cuatro, ¿bien? ¿vale? Porque este, este es el ritmo. Eh, también les, les añade un número que es el peso de los primeros 30 pies, ¿vale? Sin contar el tip, eh, el tip la punta. Y además añade otro parámetro que es la densidad. Si es flotante, si es joven, intermedia o, o hundimiento. ¿Vale? esto es algo muy sencillo que prácticamente todo el mundo conoce ¿qué ocurre? pues que la mayoría de las veces nos quedamos justamente aquí en el perfil si un DT o un WF pero eh, lo, para mí lo importante no es que una, línea, que una línea sea DT o WF lo importante es la configuración de las diferentes partes que tiene esa, ese perfil generalista ¿Bien? a ver, yo puedo ir a Madrid con un todoterreno o puedo ir con un turismo, con un una berlina evidentemente en función de dónde vaya pues necesitaré ir con un coche o ir con otro ¿Vale? si voy por la autovía pues iré con la berlina pero si voy, con un, si voy por caminos iré por el todo, con un todoterreno como veis aquí os he puesto una, una pequeña tabla ¿vale? con el tipo de con el peso de las líneas bien en grains como podéis ver una línea del 3 son eh, 100 grains aproximadamente ¿Vale? Con un pequeño rango, entre 24 y 106 grains. En gramos sería, pues no recuerdo, todos son 6 gramos o por ahí. Es curioso y lo voy a comentar ya de paso. Eh, hay una marca de líneas, eh, la Sunray, ¿bien? Que son líneas que vienen marcadas como 3, 4, 5, pero en las que realmente una línea 3 no pesa 100 grains, o sea, no pesa los 6 gramos, pesa en torno a unos 140 grains más o menos pero el peso de en torno a 8 gramos, ¿vale? O sea, son líneas mucho más pesadas de lo que te marca realmente la, la norma, ¿vale? Esta norma, pues evidentemente, eh, no todos los fabricantes la siguen, el que la sigue lo suele, suele indicar, de hecho, en el angler, aquí te lo pone, ¿vale? Entre todas las líneas te indica, por pues, que el peso está más o menos, eh, está teniendo en cuenta los primeros 30 pies, los primeros 9 metros, o 9 con 14 bueno, eh, como decía, el perfil habitual de la pesca mosca, de la línea de pesca mosca, suele ser un perfil paralelo, que es esto, un cilindro, ¿vale? Un cilindro largo y fino. Luego tenemos el perfil el doble de doble usamiento, el doble taper ¿vale? Que es como siempre digo, tenemos un palillo redondo, un palillo de dientes, tiene dos puntitas, pero lo interesante de este perfil no es que tenga dos puntas, lo interesante de este, de este perfil es conocer el tamaño de esa punta. Bien, en función del tamaño de ese cono, pues nos transmitirá más energía o menos a, a nuestro bajo. En función del tamaño de ese cono, podemos utilizarla de una manera mejor o peor para hacer lances rodados. ¿Vale? Y luego un perfil, el WF, el Way Forward, pues bueno, que es un perfil eh, mucho más eh, versátil, ¿vale? Mucho más adaptable a ciertas condiciones. Con, si este tenía, digamos, tres partes, este tiene, tiene cinco partes, ¿vale? Y todas ellas influyen mucho en el lanzamiento y el comportamiento de la línea. Como veis aquí, el perfil WF consta de una pequeña punta, ¿vale? No está, no se, bueno, no se aprecia, pero bueno, es, suele ser un tramo de unos 15-20 centímetros, ¿vale? Paralelo, finito, ¿vale? Al cual vamos añadiendo nuestro bajo que no pasa nada, tienes tu bajo con un nudo, lo cortas, cambias el bajo, cortas otro tramito, pones otro bajo y así te puedo ir a una línea durante muchos años y puedes hacerle una serie de cambios de bajo, no tienes ningún problema, que lo que es el perfil principal no lo, no lo alteras. vale Yo digo, tenéis ahí unos 15 20 centímetros de, de reserva para poder gastar. Luego tiene una parte, eh, aquí es el de aquí, dos conos, vale pero bueno, es un en general, el, es un cono, que ¿vale? eso lo que haces digamos, transmitir más energía o menos a, a nuestro bajo, como os he dicho antes, una línea abajo lo que sabe hacer es girar, nosotros cuando lanzamos una línea, se forma un bucle y eso va girando, ¿bien? entonces en función de todo este perfil, esto hará que gire más o menos rápido, bien, pues este bajo, cuanto más corto y grueso sea, más cantidad de energía va a transmitir a nuestro bajo, que es lo que realmente nos interesa, y cuanto más fino y largo sea, menos cantidad de energía va a transmitir a nuestro bajo ¿vale? al final eh, fijaros que el bajo y el cono el es lo mismo es un, es un cono que se prolonga hasta la mosca ¿bien? y lo que hace es administrar la cantidad de energía que va pasando por él, que en definitiva es la que va a llegar a nuestro típet o va a llegar a nuestra mosca ¿bien? entonces en función de este cono pues podemos eh, perdón, en función del de bajo que vamos a utilizar o de la mosca por ejemplo, podemos seleccionar conos más potentes o menos potentes. Pensar que no draca igual y no tira, de la, no arrastra las moscas igual, un bajo grueso, ya pescando, pues ahora en el agua, un bajo grueso que un bajo más, más fino y largo. Luego tenemos otra parte que sería eh, la parte de la barriga. ¿vale? Esta es una línea un poco ya más moderna, eh, por lo general suelen ser paralelas, pero que, bueno, que lo que hace la barriga es que la pérdida de masa a la hora de, digamos, de evolucionar el bucle es más o menos constante. Bien, con lo cual la, la velocidad de línea, digamos, que se va manteniendo, ¿vale? Y luego tenemos una parte que sería el cono trasero, ¿vale? que Eso tiene mucha influencia en el lanzado, sobre todo en el lanzado a distancia. Eh, me explico. Un cono trasero eh, largo, ¿vale? Largo y fino, lo que hace es favorecer el avance del bucle. Cuando nosotros lanzamos, eh, se, como os he dicho, se forma un bucle y ese bucle, o avanza hacia delante o bien se va desarrollando por lo general hace las dos cosas entonces un cono trasero largo lo que hace es favorecer que ese bucle avance más y un cono trasero corto hace que esta parte entre a formar parte rápidamente de la, dentro de la parte de, del frente del bucle, ¿vale? la parte del ramal de, de la caña y digamos que se limita la capacidad de avance y se favorece la capacidad de desarrollo del, del bucle y luego el running, pues un running cuanto más fino y, y cuanto más fino sea, mucho mejor, mucho, mucho menos va a estorbar a la hora de, de avanzar el bucle. Va a ser las cinco partes que tiene un perfil WF, lo que es la, la punta, el tip, el taper delantero, la barriga, trasero y el trasero y el running. Para pescar nos interesa realmente esto, la punta. ¿vale? El resto de cosas, pues a no ser que pesquemos a cierta distancia o pesquemos en, o lancemos. Distancia eh, o queramos, eh, pues como digo yo, eh, hacer ciertas correcciones y tal, pues hombre, esta parte nos interesa un poquito más lo que es la, la barriga, pero realmente efectos de pesca, efectos de voltear, un bajo, no, lo que nos interesa es este pomo ¿bien? Aquí os describo un poquito lo que, lo que os he dicho. Y bueno, aquí podéis ver diferentes perfiles que por ejemplo tiene Scientific en su catálogo, ¿vale? Eh, Básicamente tiene una serie de taper ¿vale? Que los repite tanto para agua dulce como agua salada. Entonces, como podéis ver, son totalmente diferentes. Por ejemplo, eh, uno el MPX, pues tiene mucha cantidad de masa cerca de la punta. Creo que tiene un taper en torno a 1,5 metros por ahí. ¿Vale? Y tiene casi toda la cantidad de masa de la barriga eh, al final del taper Concentrada en esos dos metros de, de distancia del de bajo. Eso que... ¿Qué ventaja tiene a la hora de lanzar, a la hora de pescar? Pues bueno, pues que tiene mucha masa cerca del bajo, nos va a permitir mucha cantidad de energía a nuestro bajo, pero por contra, eh, si dejamos de punta, por ejemplo, y esa parte de línea está fuera de la, de la caña, nos va a tirar, nos va a arrastrar las moscas. ¿Qué más podemos ponerle en contra? Pues ese tipo de perfil, este el MPX de lo que estoy hablando, al tener más gente de masa ahí, eh, si esa masa está en el agua, si esa parte de la línea está en el agua, la, digamos que nuestra línea va a tragar un poquito más. ¿bien? Este tipo de líneas, que es el, la Trout, ¿vale? Tiene un perfil, eh, una, una punta delantera, un poquito más larga, en torno a 4 metros, que no transmite tanta energía al bajo. De hecho, es la que yo llevo cuando utilice bajos cortos, ¿vale? Pero sí que tiene una parte más fina, ¿vale? Esos 4 metros, que en caso de, de posarla en el agua, Vale, pues eh, va a agregar un poquito menos, eh, va a tener menos superficie y la fuerza del agua sobre ella es un poquito menor. bien eh, Un perfil, eh, por ejemplo, el, do, el dt, vale pues tiene dos puntas, aquí no sé el tamaño de la punta, pero bueno, más o menos lo de antes, cuanto más corta sea, más energía transmite, cuanto más larga, menos energía transmite. Pero si sí se presta muy bien ahora hacer correcciones. ¿bien? Eh, las líneas de barriga larga, eh, como un perfil de T, este, per, este tipo de, de perfil, el tote, que tiene una barriga, o sea, perdón, tiene una cabeza hasta 18 metros, son líneas que permite, al tener mucha cantidad de masa aquí, vale ser largo, que hagamos correcciones con la caña sobre la línea, no sobre el running. Bien, y eso pues, eh, nos ayuda a hacer correcciones. La NIMF, por ejemplo, esta línea, bueno, esta es la característica que tiene principalmente. Eh, es que tiene la parte de, de la punta de la línea. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. La parte de la punta de la línea es una zona de baja densidad. ¿vale? Son líneas muy potentes pensadas para voltear eh, bajos y ninfas. Bien, pero tiene eh, la zona de la punta de, de baja densidad para que tenga mucha aceptabilidad. Luego tenemos otro tipo de líneas, como veis, eh, mucho más agresivas, la Titán, por ejemplo, que lo que tiene es que tiene mucha cantidad de masa cerca de, cerca de la punta de la línea para transmitir mucha cantidad de energía a nuestro bajo. Está pensada para, de hecho, estos perfiles de aquí abajo, vale, el Titán, Titán, Titán, los titanes, están pensados para voltear, sobre todo, streamer. ¿bien? Y es básicamente lo que yo recomiendo a la hora de pescar. Eh, centrarnos en lo que es el cono de la línea bien, eh, por una parte una línea de mosca debe ser capaz de transmitir la energía suficiente al bajo ¿para qué? pues para que el bajo se estira o se arrugue, como os he dicho antes para que ese bajo haga lo que nosotros queramos hacer de una manera sencilla y con poquito de esfuerzo o sea, tengo que tener un equipo que sea versátil vale que me permita estirar el bajo con mucha suavidad, sin prácticamente esfuerzo, y eso lo consigo con un diseño adecuado de abajo y una línea que tenga un diseño adecuado a ese bajo de esa mosca que voy a utilizar. Además, la línea se debe adaptar a nuestro lanzado. ¿bien? Eh, es un poco lo decía antes Carlos con el tema de los bajos, hay que adaptarlo un poquito al pescador y a las circunstancias de cada arriba. ¿vale? Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque no le digo pescar eh, con rodados que con lances aéreos. Y no le digo, no lo digo a manejar un bajo largo que un bajo corto. Bien, sobre todo ahí lo que nos ayuda es el tema de, del cono delantero. Cuanto más largo sea y fino, más nos va a facilitar los rodados y cuanto más corto sea, más nos va a facilitar el eh, poder manejar bajos, bajos largos. ¿Vale? Y luego, pues por el tipo de pesca, si no le digo secas, canizas, castrillas. Además, la línea, pues, en teoría, pues, debe facilitar las correcciones aéreas áreas acuáticas. Cuanto más larga sea la barriga, cuanto más... Cuando la, cuando la parte gruesa sea la que podemos mover con la, con la punta de la caña, bien, pues nos va a permitir pues, hacer esas correcciones, que sean más efectivas. Y además, eh, la línea nos tiene que permitir una deriva correcta. No todas las líneas flotan igual, no todas las líneas son igual de gruesas. vale Entonces, eh, ¿qué quiero deciros? Pues que una línea al fin al cabo que flote alta y sea fina va a traer siempre menos que una línea que sea eh, más gruesa y pues un poquito más hundida. De hecho, hace unos años me surgió. Una cuestión con unos, con unos amigos, ¿vale? Pues que por qué las líneas de seda dragaban menos que las, que las líneas de plástico. Bueno, pues en parte la creo, creo No ¿eh? estoy pues seguro, porque no lo he medido. Creo que el tema de la seda con el plástico es porque la seda flota en principio, a igual numeración que un plástico, ¿vale? Con el mismo peso, flota un poquito más alta, siempre y cuando esté bien engrasada. Es más fina y si se ve bien engrasada flota más alta, con lo cual la fuerza de empuje del agua sobre la línea es mucho, es mucho menor, y eso va a hacer que drague menos. Por otra parte, el peso y el perfil de la línea se debe, debe estar acorde a la mosca y al tipo de bajo que vamos a utilizar. Bien, eh, yo no puedo utilizar un bajo de 7 pies, bueno, sí que puedo, pero no es lo más aconsejable, un bajo de 7 pies eh, lento, que sea, vamos, súper fino, con una línea tipo río gol, que tenga un taper muy corto, ¿vale? Porque, porque no... Porque tiene muchísima potencia y se va a convertir mejor con otro tipo de líneas. En función de la teoría empleada, pues elegiremos pues la línea, ¿vale? que sea flotante, eh, de hundimiento, intermedia o joder. Muy importante también tener en cuenta la distancia de pesca a la hora de seleccionar un tipo de perfil. ¿vale? Eh, ¿Por qué digo esto? Eh, hablando de perfiles generalistas, un perfil WF y un perfil DT, siempre que tengamos. Eh, parte de la cabeza dentro de la punta de la caña se comportan igual no hay diferencia prácticamente entre ellos vale un perfil WF es un poquito más específico vale tiene muchas más variaciones en cuanto a puntas y tal que el DT pero por lo general y en cuanto a teoría pues se comportan igual, eh, la masa de la línea el, el, el, la la más está digamos, no está disparando la está moviendo vale con lo cual se va a comportar igual ¿Dónde está la diferencia? Pues básicamente cuando dispara en línea ¿Vale? Un perfil WF te permite llegar lejos a base de disparar línea y un perfil de T te permite llegar lejos, ¿vale? Porque dispara peor, pero a base de eh, manejar línea. Es donde básicamente está la diferencia entre dos perfiles, digamos, generalistas. ¿vale? Luego, ya dentro de cada perfil pues, tenemos unos específicos. Aquí os he puesto que si para que pescamos a distancias largas, en las que hay que disparar, pues nos iremos, evidentemente, a un perfil WF. Si estás pescando en un lado, estás pescando barbos y lo estás pescando, pues, qué te digo yo, a 20 metros o a 15, 16 metros, pues oye, mete un perfil WF y es para línea, no tienes ningún problema. Si estás pescando truchas y te implica no sacar más de 10 metros de línea, pues búscate un DT, ¿no? vamos, es que te da igual usar cualquier WF, lo vas a siempre a, infra, a infrautilizar, bien, porque no puedes sacar la cabeza fuera de la, fuera de la punta de la caña. Eh, por otra parte si dejamos de orilla por ejemplo en un lago de embalse hemos de adaptar siempre que vemos un perfil WF a la cantidad de línea que se puede manejar no tiene sentido irte a pescar a un embalse con un perfil, con una cabeza que tenga pues eh, 18 metros porque no la puedes manejar, porque detrás de ti tienes árboles tienes laderas, tienes rocas y no la puedes manejar Bien, entonces tienes que adaptarlo un poquito a los elementos físicos externos que tienes eh, detrás de ti pero no solamente eso, tienes que adaptarlo también el perfil o el tamaño de esa cabeza, WF, tienes que adaptarlo a tu técnica de lanzado. Vamos a ver, no tiene sentido, si eres un toquete lanzando y eres incapaz de mover más de 7 metros de línea, que estés manejando una cabeza de 20 metros. O sea, que estés utilizando una línea con una cabeza de 20 metros, porque no le vas a sacar nunca el provecho. ¿Vale? Entonces, hay que buscar siempre, eh, digamos, eh, un tamaño de cabeza que se adapte un poquito a nosotros, ¿vale? A nuestra técnica de lanzar y bueno pues eh, hablando un poco de ríos de lo que comenté antes de los ríos que yo suelo pescar como os decía para pescar en el río X e y, donde primo el uso bajos largos vale eh, yo me decanto por una línea vale por una línea que transmita mucha energía al bajo porque necesito que, que ese bajo me lleve vamos necesito que la energía me llegue a la mosca estoy dando un bajo de 6 metros al cual quiero que llegue energía y quiero poder estirarlo o quiero poder arrugarlo es lo que decía antes entonces para esto qué suelo utilizar pues un perfil de línea que sea muy similar al que tiene, eh, o sea, un perfil de línea que tenga un cono delantero corto y grueso, ¿vale? Que, que transmita mucha energía. Como el perfil similar al Infinity o MPX. En concreto, yo la línea que llevo es una línea gol de, de AliExpress, ¿vale? Es la línea que me costó, nos fueron 12 euros y va de cojones. No os voy a engañar. Y luego para un río en el cual llevo un bajo mucho más corto, mucho más potente. ¿Qué utilizo? Pues eh, utilizaba una Corland el año pasado este año voy a probar otra línea la Trout del Scientific que tiene un taper un cono final eh, menos agresivo que la Gol que utilicen en los otros ríos pero que para ese bajo que utilizo me es más que suficiente, me lo voy a estirar más que de sobras. Bien, y al ser un poquito más fina me permite también eh, pues controlar un poquito mejor el dragado con otra particularidad es un taper de 4 metros bien que tiene mucho, mucha cantidad de masa concentrada justo esos 4 4 4 5 metros esos 4 4 metros y medio perdón y que si quiero pescar a base de rodados voy a conseguir dejar mi, mi bajo en el agua meter un metro o un metro y pico más de, de ancla de, de línea vale y tener fuera de la punta de la caña esa parte más pesada ¿vale? que es al final la que voy a impulsar y la que va a arrastrar al resto al resto de, de línea ahora hace un rodado, vale. Es básicamente por lo que suelo utilizar estos este dos tipos de perfiles, independientemente de las marcas, vale. Suelo llevar para ríos pequeños, no, perdón, para ríos cerrados, vale, no lo mismo. Para ríos cerrados, el ojo de que utilizar bajos cortos y manejar a base de rodados o a base de, de lanzados aéreos muy, muy corticos, muy, con bucles muy estrechos, muy precisos. Suelo llevar una línea con el taper más o menos largo Con el cono largo 4 o 4 metros y medio por ahí Y para ríos en los que Quiera manejarme con bajos de 5, 6, 7 metros Bien, suelo utilizar líneas Que tengan un taper mucho más potente Como os he comentado de Magol. ¿Vale? básicamente lo que Lo que suelo utilizar Bueno, y aquí pues lo que os he comentado Un poquito antes, los perfiles Ya lo he dicho todo antes Un perfil de T admite muy poquitas variaciones, Principalmente en la longitud de usamientos es muy útil para pescar distancias en las que no precisemos eh, un disparo de línea. No hay diferencia en la posada con respecto a un perfil WF, ¿vale? Pues son exactamente igual. Son las más económicas, pues además eh, de que por lo general son más baratas, permite darles la vuelta, ¿vale? Y utilizar la otra punta de la, de la línea. Yo, de hecho, las veces que he, que he tenido, a un rol, alguna, por ahí con 12 años, que la tiene algún amigo, ¿vale? Una JMC symbol Que es una línea acojonante, bien que a esa línea. Y luego el perfil WF, pues es el, el más diverso, pues hay muchísimos diseños. Es muy útil a hora de escalar largas distancias, pues permite disparar en línea de una manera eh, más efectiva, ¿vale? Básicamente Va están pesados para disparar en línea. Y debido a la mayor eh, tecnología y demanda, pues son, son más caras. Vale, eh, sobre la posada, esto, esta diapositiva la tengo aquí, pues bueno, pues... No sé por qué, pero bueno, os voy a comentar cuatro cositas al respecto. Eh, básicamente, cuando uno posa la línea, lo que hace, en, lo que hace es extender nuestra, la línea en el aire, ¿vale? la extiende y después la deja caer. No la estampa contra el agua o no rueda en el agua. Por lo general, que se puede hacer también, por supuesto, pero cuando hacemos lanzadero, lo que se trata es extenderla en el aire y dejarla caer. Evidentemente, eh, a la altura a la que extendamos, pues está muy relacionado con la brujería de la, la posada. Lo mismo es extender una línea a un metro medio de la altura y dejarla caer, extenderla a un palmo de la superficie y dejarla caer, ¿vale? Eh, la distorsión que produce el agua es mucho más, más suave, ¿vale? Cuanto más cerca que esté a la superficie. Evidentemente, eh, tenemos que intentar siempre dejar eh, la posada al bajo, ¿vale? Que el bajo sea la parte invisible de, de nuestro equipo, ¿vale? Que la línea que haya como caiga, va a producir una distorsión pero que la parte interesante, lo que, va a permitir que nos, lo que va a permitir que estemos ocultos a ojos de la trucha, ¿vale? va a ser el bajo, ¿vale? esa discreción corre a cargo del bajo. Eh, como decía antes, la suavidad de la posada está relacionada con la cantidad de masa de nuestra línea, evidentemente eh, una, una seda ¿vale? posa peor que un plástico. ¿Por qué? Pues porque es más rápido simplemente, a igual numeración, una seda, está vez engrasada y tal, pesa siempre mucho más que un plástico. Va a caer mucho más rápido. La distorsión, la distorsión que va a producir sobre el agua va a ser mucho mayor, aunque sea un poquito más fina. ¿Vale? Eh, pero lo que pasa es que por lo general usamos sedas mm, demasiado finas. Y bueno, pues luego tenemos lo que os he dicho antes también de los bajos: debemos considerar el impulsor pues, y longitud del usamiento relacionado con la longitud de nuestro bajo. ¿Os acordáis cuando os decía antes? Eh, que un bajo rápido tiene mucha masa cerca de la, de la mosca. Pues bien, eso eh, hace que posee más brusco, ¿vale? Hace que, que efectos de dragado sea un poquito peor, ¿vale? Porque va a dragar más que un bajo más lento, que un bajo que tenga eh, menos cantidad de masa o menos cantidad de material cerca de la mosca. Pues con la línea es igual, ¿bien? Eh, cuanto más rápida sea nuestra línea, cuanto más corto sea el el cono delantero, ¿vale? Más nos va a dragar esa línea. Entonces eh, he buscado un equilibrio entre el bajo y la, y la línea, ¿vale? sobre todo a la hora de pescar con los conas. Y bueno, sobre, líneas, sobre mantenimiento de líneas, eh, mucha gente pregunta cómo cuidar las líneas, me pregunta cómo, cómo la puede limpiar. Es muy sencillo. Lo mejor es meterlas en un recipiente con agua. Yo suelo utilizar agua tibia, vale eh, agua y jabón jabón cualquiera, ahora mismo cualquier jabón de ducha, cualquier gel te vale. Eh, las mojas, las enjabonas, las enjuagas bien y después de eso, pues eh, todas las margas tienen productos para, para lubricarlas y que se consiguen bien. Yo lo no suelo dar mucinil, nunca me he dado problemas. Hay gente que dice que deteriora las líneas. Las mías se deterioran más pescando que, que realmente que, que por estos productos. Bien, pero vamos, ya os digo que yo mi... Mi procedimiento es el siguiente. Agua, limpieza, jabón, buen enjuague y una silicona para líneas. Y después, muy importante, siempre, siempre, siempre las tengo guardadas de, de la luz solar. Vale, la razón ultravioleta es similar con los plásticos. Bien, al final los agreta los endurece y, vamos, en definitiva los estropea. Y lo que vamos a protegerlas. Y lo que sí os digo es que nunca utilicéis, porque el otro día en uno de los grupos de, de WhatsApp Comentaba un chico, creo que era, no era de aquí de España, era de otro sitio, que las le daba con vaselina y al final la vaselina pensaba que es un hidrocarburo. Bien, y el hidrocarburo y el PVC pues nunca se han llevado muy bien, ¿vale? de hecho tiene que aplicarlos. Entonces, por eso os digo que os recomiendo que utilicéis siempre lo que son productos a la base de silicona y si son los recomendados por las marcas, pues, pues mucho mejor. vale No tiene sentido que, a, a ver. No tiene sentido que a la misma marca de línea le la misma marca de, línea, la de, la misma marca de, de producto, ¿vale? si por mezclar, porque al fin y al cabo están pensados para el PVC. Pero bueno, básicamente es eso, que utilicéis un producto específico para la para limpieza de líneas, para el acondicionamiento de líneas. Y poco más en cuanto a líneas. Eh, no sé cómo vamos el tiempo, Pérez, ¿tienes por ahí algún reloj a mano? 9 no menos cuarto, 9-4 cuarto no no no me Os voy a hablar un poquito de ahí? la tecnología en las líneas de va a ser muy rapidito del Scientific en el catálogo que lo otro día preguntaba a alguien creo que era José Luis ¿vale? que no veía la diferencia que había entre entre dos series de, de líneas bueno os comento el científico tiene cuatro series vale tiene, bueno cinco en la le está por vueltas en la vuelta ¿sabes? pero bueno en principio para este 2021 anda con cuatro series tiene la amplitud, ¿vale? La serie amplitud texturizada, la amplitud smooth, la zonas, que son líneas, digamos, de para pescar en profundidad, enfocadas a pescar con streamer, y la serie mastery, que es de las más económicas. Como veis, en cada serie aplicanse tecnologías. En la serie amplitud eh, normal, la texturizada, aplica todas las tecnologías. En la smooth, lo único que no aplica es eh, la, la, el texturizado que tienen, ¿vale? Entonces, os lo voy a escribir así muy rápido por encima y ya con eso terminamos. Esto creo que es un gran invento. Eh, hay gente que le gusta, gente que no le gusta. Evidentemente, eh, hay a cada uno, pero bueno, os comento de qué, en qué consiste. Por ejemplo, la textura shooting, la textura de disparo que tiene el la suele aplicar a lo que es la cabeza de la línea, perdón, a la barriga de la línea y al running. ¿Vale? Y consiste en una, en una creación de, semi, de huecos esféricos, ¿vale? En lo que es la superficie de la línea. ¿Qué consiguió con esto? Pues que se cree un régimen turbulento del fluido del aire, ¿vale? Y se disminuye el rozamiento. Eh, yo no, no lo he medido nunca, ¿vale? Pero en teoría. Como pues, las pelotas eh... de golf. ¿Cómo? Como las pelotas de golf. Exacto, lo mismo. En teoría hace que la línea pues, roce menos con el aire y se lance mucho más largo, ¿vale? Más lejos. Eh, luego está la textura de flotabilidad, que lo que hace es, aquí pues tiene una, vamos, lo que hace es aquí una especie, una especie de pequeños de rombos, van ¿vale? unos huequitos que modifican, digamos, la forma en que se unen al agua, ¿vale? Esa tensión superficial, el ángulo de flotación lo, digamos que lo modifica, o incluso lo amplía, tiene más superficie de flotabilidad y eh, flota un poquito más alta, ¿vale? Esta tecnología de la, el texturizado de flotabilidad lo suelen tener en la parte del cono, ¿vale? Que realmente es la que nos interesa que flote. Y luego tiene una serie de tecnologías, pues el, el AST, ¿vale? El Drey Tip, eh, bueno, el AST es una especie de, un aditivo de... Es un aditivado que tiene en el recubrimiento, en el plástico, Vale, que a medida que se va gastando la línea, pues va saliendo, ¿vale? Y permite que se deslice mucho mejor. El Dread Tip es una punta de, de baja densidad, ¿vale? Es una punta, a mí no me gustan. De hecho, una, he tenido un par de líneas, tuve una Vision Target que tenía como un metro y medio de color blanco que era, un, que era este tipo de, de de compuesto, ¿vale? Este tipo de tecnología, una zona de, una zona de plástico baja densidad que se agritaba enseguida. Tuve también una corla que lo pasaba igual. Tenía un poquito una punta de medio metro, más o menos, eh, de color blanco, que era como una especie de esponja, lo que tenía la línea, era un plástico más menos denso. Flotaba muy bien, pero al poco tiempo se, se agrietó y se estropeó. Cogía agua y se hundía. Luego tiene, que ya lo tienen todas las líneas también, eh, la identificación. En... Esto de las líneas, no tengo ninguna... Línea, bueno, pues todas tienen, eh, sobre medio metro de distancia un metro por ahí, te indica pues, el tipo de línea que es, el nombre, la serie, el número, todo, ¿vale? Y luego, pues una cosa, eh, los loops. Hoy en día todas las líneas tienen dos loops, uno en el running y otro en la, en la punta de la línea. Realmente, ¿qué, es lo, qué ventaja le veo a los loops? ¿Qué es lo bueno que tienen? Que se pueden quitar, no me gustan para nada. Es una cosa que no, no le he visto en ningún sentido. Y no creo que se lo vea el del running, pues vale, tira que te va porque Rade sale de, de la caña, pero el de la punta, pues yo los cuelgo todos. Los loops son las sí, lazadas. Sí, las lazadas que tiene. Luego, eh, algo muy interesante, que al final define también lo que es el comportamiento de la línea. Y que las marcas buenas es donde suele marcar la diferencia con respecto a las líneas Chinorris está en el, en el núcleo de la línea, vale, si es multifilamento, si es monofilamento o es un es un, un núcleo pensado para pescar, por ejemplo en este caso, en, en aguas tropicales. Como sabéis, en agua tropical el, tiene que ser mucho más rígido porque al final con la temperatura del agua, son aguas calientes, eh, se quedan muy, se quedan blandos, vale, y es súper desagradable pescar con ese tipo de, de líneas. La línea blanda sí, es, es muy desagradable, entonces suele usarse los que son núcleos mucho más eh, más rígidos luego hay otros que se utilizan mucho en las líneas eh, sobre intermedias que son los tipo monofilamentos transparentes y luego los, multi, los multifilamentos que es los que llevan que todas las líneas luego algo que no sé si lo conocéis o no los que tejéis en mar y peces grandes seguramente sí, es el peso de, o sea, perdón, la resistencia de los del núcleo, ¿vale? una una línea que está pensada para pescar en el trópico, pescar en zonas tropicales, para pescar, por ejemplo, eh, pues, yo digo yo? Tucunaré, para pescar eh, arapaima, para pescar eh, dorado, ¿vale? Peces tropicales, eh, payaros y tal, suelen aguantar, pues, entre 30 y 45 libras, ¿vale? Posiblemente, pues, entre 15 y 22 kilos y medio, más o menos. Bien. Una línea que esté pensada para pescar, como la que usamos aquí en España, pescando Lucio pues, suele aguantar entre 20 libras son 10 kilos. De unos 38 libros, eh, libras, ¿vale? Que son en torno a unos 20 kilos más o menos. Algo menos. Y luego la línea pensaba para pescar tarpón, para pescar en el mar, por ejemplo, eh, suelen usar eh, bien eh, lo que son eh, núcleos que aguanten sobre 50 kilos de peso, de fuerza, perdón, y las que están en zonas tropicales, pues igual sobre 50 kilos de, de fuerza, ¿vale? O sea, para peces grandes, suelen, hay líneas específicas que aguantan hasta 50 kilos. Y el resto de líneas, pues ya veis, entre los 10 kilos y los 20 y 23 kilos, aproximadamente. Y bueno, ya aplicando un poquito, viendo ya el, la gama Sonar ¿vale? Pues es una gama de líneas que está pensada para pescar, son líneas de hundimiento, la, la práctica de totalidad, y está pensada para, pesca, para, pesca, para, pesca, para pescar abajo en profundidad, ¿vale? Pues esta, estas líneas suelen jugar mucho con el tema de, de la densidad. ¿Vale? Para que bajen sobre todo mate de punta que no hay una barriga. Otra tecnología que aplican es, que no la entiendo, que no, no la entiendo, es la punta de tips no, no entiendo de qué forma se puede camuflar una línea a los ojos del P, pero bueno, la tienen ahí y poco puedo, puedo decir. Algo muy interesante, eh, las líneas que en los perfiles tipo WF en los cuales disparamos línea, son estas dos aplicaciones que tienen, que es un punto de referencia táctil y un punto de referencia audible. ¿Vale? Yo no he probado ninguno de estas dos cosas, pero en principio uno de ellos eh, lo suelen tener al final de la cabeza, cuando la línea, digamos, que tiene el óptimo de disparo, vale, pues empieza a hacer un poquito de ruido, ¿bien? que sería el ART, este de aquí, entonces la línea cambia el sonido y es, te está indicando que la puede disparar. Y el otro, el de la referencia táctil, es, eh, es una referencia que tú la sientes en la mano, ¿vale? cuando estás manejando la línea, sientes un, una superficie diferente en la línea y te está diciendo que es una zona óptima de disparo. ¿vale? Pues básicamente es lo que las aplicaciones que tienen las líneas, en, las tecnologías que se aplican en las líneas, sobre todo en Scientific, son tecnologías que las aplica que las aplica Río y sobre todo las marcas más punteras. El resto de, de líneas, pues no, no son aplicarlas, de hecho son un poquito más baratas. Y bueno, pues ya prácticamente he terminado. Si queréis alguna, si tenéis alguna duda, que habrá abra eh, los micros y hablamos un poco.